No me molestes, Mosquito, y él muy serio te mira, y según tu cara vea, así se emplea. Si tu sonrisa está, su rabo se menea. Saben, a él le decimos Mosquito, le va bien el nombre porque lo es, Molesta con simpatía, pero no pica, y suena mucho cuando tiene hambre. A fuerza de vivir con él y conocerle, le vas tomando un cariño que conmueve. Lo vas conociendo poquito a poco, y esperas que nunca le ataque el moco. La conclusión serena de que no es mi mascota, simplemente que es un amigo a mi lado perenne, es algo que se hace amar claramente. Y tengo la sensación de que si se va, si llega algún día su hora. Soltaré lágrimas que serán sonoras Ese es el sentimiento que tengo ahora No me molestes mosquito Y el muy serio te mira Y según tu cara vea Así se emplea Y tu sonrisa está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 Según tu cara vea, así se emplea. Si tu sonrisa está su rabo, me lea.